Posibilidad de que empleados suspendidos no reciban el sueldo 13. Ahí está. Háganos el feedback. Escríbanos al 829-451-3381. ¿Eh? Así es. Mira, tú sabes que ayer me encontré con un amigo, un amigo de muchos años. Wow. Lo conocí por allá por los años 70, 70, 71 por ahí. El ingeniero Aracena, que es tasador, uno de los mejores tasadores que hay por todos estos pedazos. Y me dice que él ve el programa todos los días. Digo, pero mándame un mensajito. We. No, yo lo veo, oigo los comentarios, a veces estoy de acuerdo, a veces no, pero... Sí, entonces para el ingeniero Aracena, el tasador Aracena, trabaja con el ingeniero Ventura. Vamos a, a dar un gran saludo. saludo un abrazo desde para acá. Él. Saludos Para él, Aracena, mi querido amigo de, de tantos años, ¿eh? pero de muchos años, los años 70. ¡Wow! Saludos para él. Bien, señores. Vamos a ver qué hay en el mundo dominicano. Se puede decir así, ¿verdad? No es como muy pretencioso eso. ¿eh? <risa> o una Gonzalada. En el mundo dominicano. <risa> es como muy pretencioso, ¿verdad? Bueno, según el Conet, solo empleados acogidos al programa Fase 2 cobrarán salario 13. señores. se están jugando con esa vaina. Bueno. Bueno, uno de los temas que preocupan a la clase media trabajadora es la crisis generada por el coronavirus que ha obligado a empleados a mantenerse en sus casas, ya sea por condición de salud o porque las empresas en las que laboran lo ha suspendido o en el peor de los casos, despedidos. Como, casa, como cada diciembre, la clase trabajadora espera con ansia el sueldo 13, regalía pascual o doble sueldo como también se le conoce. En este año, esta fecha podría traer consigo un sabor amargo, y es que trabajadores podrían no recibir esta remuneración. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conet, César Dargan, declaró ayer martes que los empleados que se encuentran en el programa Fase 2 cobrarán el salario 13, mientras que los trabajadores en Fase 1 no recibirán dicho sueldo ya que están suspendidos. Más de 300.000 trabajadores suspendidos por la pandemia no recibirán el salario 13 completo, como establece el Código Laboral, porque junto al sector empresarial buscan que el gobierno ap aporte los fondos para pagar el doble sueldo. Buah. El empresariado dominicano no quiere hacer en este país ningún sacrificio, al contrario. Eh, el Estado hizo sacrificio por ello con el programa FAS. Bueno, Carolina... Eh, bueno, Amado, creo que esto sí es pretencioso. El hecho de que las empresas, las que están acogidas al, al plan Alfa C2, que se supone que están abiertas, que están laborando, y que tal vez eh, no estén al 100% en la capacidad productiva o de generación de recursos a través de su producción o de la oferta de servicios, por la crisis que se supone que hay y la contrición de la gente del gasto no tenemos las mismas condiciones de meses atrás, pero están laborando, o sea, están generando y hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo. Todos estamos en las mismas condiciones. De hecho, el gobierno en sí, que desde el principio de la pandemia, con los diferentes planes económicos y que a las fechas aún se mantienen, y también eh, las empresas que han recibido estas ayudas, que tal vez no están a su capacidad en la generación de recursos, pero también en el caso de los empleados en, el, en los primeros meses de, de cuarentena cuando estábamos en los planes fase 1 y quienes tal vez de manera informal buscaron la forma de pagarle la mitad del salario a sus empleados y demás. Creo que es un esfuerzo y un sacrificio que todos debemos hacer. Eh, me parece un tanto, eh, vamos a decir, como demasiado el hecho de que ya ha uh, para diciembre también se esté buscando que el gobierno que el gobierno supla de alguna forma lo que es el salario el, o el sueldo 13. No estamos vendiendo a capacidad, no estamos ofreciendo los servicios a capacidad que ofrecemos, no estamos produciendo la capacidad que lo hacemos, pero to estamos todos en la misma. El gobierno o el Estado no está generando eh, lo que genera normalmente a través ya de las contribuciones del pago de los impuestos y todo lo demás que tiene que ver con las recaudaciones y más el gasto enorme que se ha tenido para poder sustentar un poco todo lo que ha venido aconteciendo. Creo que es eh, que hay que sopesar un poco esta parte de también pedirle al Estado que sustente una parte de lo que es el sueldo E13 y entonces también eh, la parte de, del empleado. O sea, ver cómo se hace un acuerdo donde todos se donde todos puedan, donde los diferentes sectores, empresarial, el gobierno y las empresas eh, que están acogidas a estos planes, pues busquen la forma de que el daño sea mínimo para cada quien. ¿Cómo usted le dice a un empleado, por ejemplo a los que están en fase 1, uno, fase uno, que son los que están cerrados, restaurantes, que basic, perdón, restaurante, no, básicamente son las discotecas que están cerradas? Discotecas y bares discotecas y bares pero después eh, todo está abierto entonces es como básicamente a ese sector eh, y a ese grupo de empleados y a otros que tal vez no me llegan ahora a, a, la, a la mente decirle tú no vas a cobrar el sueldo 13 eh, porque estás en el en el fase 1 estás en tu casa estamos cerrados no estoy produciendo o sea, qué hacer en este momento, nosotros sabiendo cuál es la tradición, qué es lo que se estila con el, el deseado y famoso sueldo 13 o el sueldo de Navidad, que la gente se planifica y que lo espera. Pero también tenemos la otra realidad de cómo tú le dices a tu jefe, al encargado de la empresa donde trabajas, yo quiero mi sueldo cuando tiene siete meses cerrados. Entonces es una situación un tanto... Eh, más de, de conciencia de poner cada quien de su parte. Ahora, cuando hablamos de intereses, cuando hablamos de dinero, eh, no es tan fácil ponerse de acuerdo. Y eh, ante todo esto, va a haber un disgusto generalizado, si se quiere, en la sociedad. Y se entiende que no se sentiría igual estas épocas, eh, tan hermosas, tan deseadas o esperadas, y donde el gasto de los ciudadanos aumenta a, a, casi, a, su, a casi a su total capacidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo será a nivel económico y productivo y de venta en nuestro país, partiendo de que esto se dé? Hay que ver. Bien, Francis. Bueno, miren, de, de hecho hay una situación jurídica planteada dentro de todo esto. El artículo 51 de la, del Código Laboral establece la suspensión por aquellas situaciones de fuerza mayor y que de hecho se comprueben de la imposibilidad de dar continuidad al trabajo. Obviamente que el Código establece métodos máximos y mínimos para hacer o acogerse a una suspensión laboral y de las cuales están los 90 días y tomando en cuenta que el Estado tiene ahora una buena, una buena tarea, porque es la tarea de, para poder hacer o decidir o cooperar, tiene que calcular que desde el 18 de marzo el país entró en un Estado de excepción y que recurrente, es decir, progresivamente se fue recurriendo a la de otorgar nuevos plazos. Estas empresas, por igual, se, el Estado estaba estableciendo esas cuarentenas el 18 de marzo, que empezamos el 19, ¿lo recuerdan? Esto trae consigo unos cálculos que debe hacerse valer para que tengan juicio jurídico o valor jurídico al momento que se vaya a determinar qué hacer con la situación del sueldo 13 de aquellos empleados que aún permanecen en estado de suspensión, tomando el, el tiempo más largo. Por eso es que hay una, una opinión del CONEC de que solo entrarían lo de fase 1, lo de fase 2, no así lo de fase 1, de porque esto tienen una suspensión más eh, Ahora bien, el trabajador tiene derecho a reclamar si en este Estado, que nosotros estamos ya volviendo a la normalidad, a la covidianidad, puede reclamar ante la empresa y ante el, la oficina de trabajo. Pero ¿qué resulta? La resolución 7 del mismo, el mismo organismo es el que establece en el orden nacional la suspensión jurídicamente establecida en el código. Ese es el tema, la parte esencial, del de, legal de, de esta situación. Ahora, el cálculo de los pasos que ha dado el gobierno respecto a los distintos plazos y lo que ha extendido, que ahora está procurando 45 días más, es así, que terminaría eh, a finales de el 28 de octubre, creo que termina la última etapa. ¿Con los 45 días aprobados? No, no, ya lo aprobaron. No, no. No, no. ¿Sí lo solicitó? no. no, El que se está en el, en el que estamos dentro. Ah, ok, ok. No, sí, o sea, se terminan fecha. ahora. Se terminan ahora en octubre. Exacto. Y que estaría buscando una extensión. Sí, claro. Es ahí donde está. Eso va a llegar hasta diciembre, eso es lo que sí, se pretende. Sí. Y parece ser que es ahí donde está el hándicap o la situación de alerta que se debe dar, porque deja un estado de indefensión a tantos trabajadores cuando el Estado ha debido de planificar junto a las empresas las suspensiones, más allá de la ley que establece 90 días, de 90 días vamos largos. ¿Cuánto ¿Cuántos Pero meses están tenemos? están todavía dentro de esas suspensión Sí, porque, porque se ha ido extendiendo. día en, la, en, la, en los estados de emergencia, también sí. de marzo. Marzo, entonces 18 de mar 19 de marzo. Abril, mayo, julio, junio. ¿Ya hay más de 90 días? Junio, julio, agosto. Julio, agosto, septiembre, septiembre, septiembre, octubre, 90. ¿Cuánto llevamos? Siete meses. creo siete. Siete que ellos están dentro de... Aún hayan pasado los tres meses, continúan dentro de este plan de fase 1. Pero es lo que te digo, que a donde está el meollo no, de aquellos que no mira, están sí, en... Fa, en, en pero ¿quiénes no están? Hay, otro, hay un los sector... Los informales. Mira, hay un sector... Griegues no, no. Hay un sector de los empleados que están las zonas francas, que son donde hay más aglomeración de personas, es decir, donde la, la, la producción en línea genera... Algo. Se, se supone que están paréntesis. en la fase 2. Óyeme, ninguna ley, ningún código ha contemplado una situación como esta. Este no es un momento de estar averiguando lo que dice la ley. Esto es un momento de entender hasta dónde debe llegar tu responsabilidad social, ética y moral como ciudadano dominicano. Claro. Por ahí se dice que el, el, el dinero no tiene patria. O sea, el capital no tiene patria. La patria del capital es donde haga más capital. Ahora, lo que, ese, lo que ese capital tiene que hacer con su patria, la patria que le ha permitido hacer más capital es devolverle, de alguna manera, sobre todo estratégicamente para evitar una vaina, a esa gente que están esperando ese sueldo 13. Le dicen que no va a haber sueldo, aquí puede haber un problema. Pero precisamente Entonces, que es donde óyeme. se debe emplear mayor tiempo para definir un plan que resuelva lo que de forma eh, imprecisa se le puede calificar al artículo 51 del Código Laboral que establece la suspensión máxima de 90 días o producto de una eventualidad de fuerza mayor, como es el caso. Eso es, hay que reconocerlo. Ahora, claro. es ahí donde está el meollo y la situación. Una, una, par, una partecita para finalizar. Sí, sí. Ustedes oyen la los reclamos del sector turismo, que han estado cerrados justamente con el tiempo que ha estado, ha estado cerrado el país, pero ellos tienen tasa cero y, se, y todavía se están quejando y todavía se le está subvencionando, y han tenido la oportunidad legal de la suspensión, para mí, ellos no tienen forma de alegar, el no La no entrega del sueldo 3 No, no hay manera porque Pero escucha Francis, que es uh -huh. lo que son En la fase 1 lo, Las empresas que están cerradas al momento No las que estuvieron Por eso citaba lugares como lo, las discotecas M Mira esta, esta parte Pero eh, tú sabes qué es lo que se dice Que bueno. eso no cobrarían Precisamente Sí, pero por ejemplo eh, ¿Por los, pero los hoteles fase no es la que le subvenciona a ellos Por lo tanto, pero entonces la parte hotelera Ni los demás sectores que están aperturados bien, que tendrán, cero, Están viviendo sí, bien Sí, pero que tendrán su sueldo, su doble sueldo Los únicos que no cobrarán el sueldo 13 Son los que están en fase 1 Las empresas que están cerradas al momento Por eso citaba pero, restaurantes cabrera, Y es, no sé cuáles es más están eh, Perdón, pande, los bares y discotecas de largo y el, el código no lo prevé como dice Amado. Ah. Mira, ya yo, ellos tienen derecho ahí a reclamar injusticia. Para mira, que yo, lo que, yo lo que pienso es, yo lo que pienso es que aquí hay que hacer sacrificios todos. Dargan, Eso sí. Dargan está abogando por unas empresas, por unas empresas, porque él no está abogando por todo, está abogando por unas empresas que no van a quebrar por el hecho de que den el sueldo. No van a quebrar, porque estamos hablando del CONED. El, el, el conet el básicamente lo que reúne son empresas de gran calado. No estamos hablando de pequeñas. De, pequeña, de, de pymes, no estamos no, hablando de No, no, no, pymes. no, no. A los pymes sí. Ahí sí hay que hacer un estudio profundo para determinar cuál pyme por ejemplo, un bar, pudiera... Eh, eh, un bar, una discoteca bueno, pero se supone que, que las engloba todas porque habla del fase 1 no está hablando de, la, de, de las grandes empresas por poner un ejemplo sí, pero estamos hablando de lo que dice Dargan porque Dargan lo que quiere es básicamente evitar que se pague el sueldo 13 a ciertas empresas pero lo que porque incluso eh, eh, tendría razón en cierto modo porque estamos hablando de empresas que tienen muchos empleados. No, estamos hablando de mil empleados. Exactamente. Eh, no pero él no limita esa tiene, parte. Eh, qué sé yo, cuatro, cinco, cinco seis no. empleados. Estamos ¿no? hablando de cien para allá. Mira, quiero citar Amado. Bueno, termina, termina. Eh, no, bueno, lo que quería decir era básicamente que... Este señor está abogando por eso. Ahora, esta gente no van a quebrar porque asuman una responsabilidad quizá más allá de lo que ellos entienden debían de asumir, por un asunto de solidaridad, por un asunto de un momento muy especial y muy particular por el que atraviesa la República Dominicana. La República Dominicana que eh, ha, ha abierto incluso en favor de los propios empresarios, ha comenzado una desescalada antes de que debiera comenzarse esa desescalada. Y prueba de ello es que aquí hay un ciudadano en este programa que se ha pasado todos los siete, ocho uh -huh. meses de la pandemia preguntando ¿y en qué etapa que estamos? Porque nunca se ha sabido. La, nunca eh, eh, Era tú el que preguntaba claro, eso. Lo sigo preguntando. Exactamente. Entonces nunca aplanamos la cura. Nadie me ha dicho no. Exacto. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con eso es abrieron en, en beneficio del empresariado dominicano, abrieron una, una fase de des, una desescalada antes de que. Yo no sé. Antes de que prudentemente se pudiera comenzar la desescalada, pero ya la presión no era, no era soportable y hubo que abrir. Incluso los aeropuertos, incluso el turismo, aquí se criticó mucho la apertura de los aeropuertos, se criticó mucho la apertura de los frisores, eso que dice hoy el Banco Central del 37,1 que aumentaron las remesas en el mes pasado. ¿sabe sabes de qué se trata eso? Uh -huh. Es la fórmula esencial de soportar las econo, la economía norteamericana y la que ha buscado. Los dominicanos en el exterior uh -huh. han ganado más dinero sí. que lo que le ha dado sus años de trabajo. No, no, déjame. Porque le han entrado no, tengo un amigo, semanal no, y mensual. No, espérate, tengo un amigo. Que consiguió uno, un dinerito en dólares y vino y compró un apartamentico. Mira, sí, sí, sí. En, tengo en su casa. ¿eh? Tengo la cita, casa, exacto, Amado es World, y Francia en la fase 1 y 2 de allá. O sea, es a, diferente a, la de aquí. Ha dado, <ríe> y les les ha ido muy bien. Y lo alquiló. A muchos. Yo tengo, vino, lo compró, lo alquiló y se fue. ya ¿tú no sabe que me eso? hicieron otro cuento, Carol, Carolina? De lo, de lo que le entró en esos tres meses, hay una persona que compró ya su flotilla de vehículos en Estados Unidos. Que sí, es, tiene, es así. Tiene siete camiones. No, y están porque dando... ya obviamente no lo pagó todo eh, eh, para pagar sí, con el sí, trabajo. Claro. Y, no y... pagarlo con. Pero o... no tenía cómo in iniciar. Como iniciar. No una no flotilla con otra flotilla como la ministra. <risa> Mira, tengo el texto, Amado, porque quiero... Sí. Eh, porque la verdad que lo, lo he escuchado a ustedes en la parte de la fase 1, Amado decía como que solo son para las grandes empresas y entiendo que no es así. Quiero citar para ver... No, no, para no. Que, yo no. Yo decía que él está abogando por las grandes empresas es que, que va. no van a quebrar que no van a quebrar si tienen que pagar el sueldo 13. Pero entrarían 13. todas las que están en fase 1. Vamos a citarlo y ponerlo está ahí en pantalla. El, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César, escucha, Francis, declaró ayer martes que los empleados que se encuentran en el programa fase 2 cobrarán el salario 13. Sí, claro. Todas las empresas, todo el que está laborando, cobrará su sueldo 13. Ahora, dice él... Los que están en fase 1 no recibirán dicho sueldo, ya que, que están, están en fase uno? por ejemplo, ahí voy, zona tenemos eh, las zonas, Tele, fra, eh, pero eh, la zona francesas. pero están laborando, pero que están laborando. La pero bueno, a mí me dicen que, que no, que, pero están laborando en, este, en, en cantidades pequeñas. Pero están en fase 2, porque fase 2 es aperturado, Exacto. abierto, aunque sea a mitad de Exactamente. capacidad del Exactamente. personal. Pero ahí es que tú tienes que dividir. En el, en el periodo de, de recesión o de cierre, ¿qué etapa está? Pero es al ¿Trabajada momento. y qué etapa no? No, porque es al momento, que no, aplica El momento es que ellos no van a cobrar, dice él El, el, el fase 1, los que están Un ejemplo, tenemos aquí un lugar De, de, de tomar pues ayúdame zona Ayúdame a entender en qué etapa es que estamos no, pero te, quiero, no, porque quiero aclarar esto pero Porque hay mucha gente, Amado, Permítame, <risa> <Después, risa> por favor, porque quiero aclarar esto Tenemos, por ejemplo, en la Avenida Libertad que hay muchos bares y discotecas Que están re, cerrados Un zone es por bar, creo pero que ¿Pero cuándo están cerrados? están no no están abiertos eh, esos muchachos vamos a poner el ejemplo el dueño yo, de yo esos no, negocios no es no, Permítame ha... hacer el comentario porque esto es muy serio y hay gente que está preocupada porque estamos hablando de su sueldo 13 y estamos como un poco eh, no no aclarando mucho eh, por ejemplo lugares todos esos bares que están en la avenida libertad por ejemplo en la avenida presidente antonio guzmán fernández el, el RUF que tú dices Gente que tiene 7 y 8 meses cerrados, están cerrados. Se ya supone es que, no, no que entraron ya. en el plan de fase 1, pues ¿verdad? Esa gente está y que están permíteme amado, por favor, y se supone que están recibiendo la ayuda del gobierno en el fase 1. No, poner en, en balance, pedirle a ellos que tienen 7 u 8 meses cerrados, que tienen 20 personas, vamos a suponer, trabajando, darle el sueldo 13. Tú dices... ¿No le afectará, por ejemplo, al dueño de ese negocio que tiene meses, casi va a ser un año sin producir sí. y que esos empleados lamentablemente solo están recibiendo ese pago comentario del gobierno? Yo planteaba eso. Hay, gente, hay casos de empresas que pudieran verse resquebrajadas y tienen que pagar el sueldo. Ahora, eso hay que buscar una solución particular. Pero este hombre... Este hombre está buscando sí, soluciones para empresas que sí pueden enfrentar como un asunto de solidaridad es decir, la situación. Que tienen ahorros a decir todas, entran todas. Mi amigo Henry Mata anunció que iba a abrir, que abrió el esquema. Abrió. Sí, de 2 a 8 Pero está, el... está funcionando ya. O sea, eh, eh, por eso es que yo digo, ¿y quiénes son los que están en fase 1 Porque ay, ay, ay, te, no. te está esperando para que vaya a cantar con dos. No, no, discote, no discotecas, las discotecas. Estereofónicas. Entonces no, la pregunta... Ombligofónica, es. Ombligofónica, ombligofónica. Señores, cuando la gente canta, tira mucha eh, saliva, los micrófonos y las cosas, uh -huh. eso es muy peligro. Sí, delicado. es un peligro. Es un peligro, no, claro, y pasándose no. Pero bueno, sí, entonces la pregunta... Esto es, aquí porque me lo ¿qué van, a hacer, esto, ¿a sí, sí. ¿Qué van a hacer los no? dueños de discotecas? Yo Mira. lo limpio. ¿Qué van a hacer los dueños de discotecas, de bares que están cerrados, siete u ocho meses cerrados? Eh, con la ayuda solamente del gobierno, esos empleados solamente recibiendo el pago del fase 1. Pero entonces, ¿cómo le digo a mi jefe, a mi, a mi administrador, al dueño donde trabajo?, Tú tienes que pagarme el sueldo 13, pero él te va a decir, pero yo tengo ocho meses cerrados. Yeah. O sea, ¿qué hacemos? Es en ese sentido. No es que tenga que buscar es una carga. Total, y 100 son pocos. Estamos hablando de que 100, si son 10 empleados. O sea, una solución podría ser un, un, préstamo, un préstamo blando del Banco de Reserva, que bastante cuarto tiene, eh, a un interés, a un interés eh, casi inexistente. Eso podría ser una solución para ese tipo de empresa específicamente. Porque, y... por ejemplo, el Banco de Reserva dice, mira... Vamos a pagar el sueldo 13 para evitar una, una, una, una cuestión, producto de que este empleado eh, podría crear una situación, el hecho de que no se le pague a todo este empleado, yo te voy a prestar, pero tú me lo vas a pagar en un año, año y medio, tú me vas a pagar los 100 mil pesos que tú tienes que buscar ahora para pagarle a su empleado el sueldo 13. Por ejemplo, esa puede ser una solución, sí. y yo te voy a poner un interés de un 0,5% mensual, que sería cuánto, un 6%, un Paga, 7%, ¿Pagarle el sueldo comple el 13 completo? Claro. Y, tú, y tú, puedes, tú puedes enfrentar esa situación producto de que tú estás encontrando los recursos eh, a, y claro, lo vas a pagar, pero a un tiempo dilatado. Entonces, esa puede ser una solución salomónica, por supuesto, para evitar cualquier situación. Señores, porque hay que, hay que entender, hay que entender claramente que nosotros estamos en una situación que nadie previó ni gobierno ni ley, ni legisladores, no. nadie previó, sabes, ni, la, ni hay leyes tampoco que hayan mira, previsto una situación especial como esta definitivamente, Entonces, tenemos cada quien que aportar tenemos cada quien que poner nuestro granito de arena, definitivamente yo creo que sí que todo el, el ciudadano dominicano, el conglomerado en República Dominicana tiene que en igual proporción en lo que se busca es que sea equitativo es que sea en igual proporción que no se califique en las mismas condiciones a quienes no están trabajando, lo Eso que tú dices. Que Pero que resulta, yo me refiero a la parte legal. Todo está bien legalmente, se ha hecho lo correcto y ahí se ha emitido por parte del órgano rector, que es el, el Ministerio de Trabajo, las distintas resoluciones hasta los, y las ampliaciones. El Estado entra como benefactor. Porque entiende y es correcto que entendiera que la parte económica de la República, el dinamismo económico, aunque desel, hubo descendió, una dece, descendió. descendió, pero que no llegara al punto Va. de cierre. Vamos, porque vamos a Porque ahí traería consigo mayores consecuencias. Vamos a nosotros, una llamada, Francis. Por una, favor, a vamos. Adelante. Buenos días. Dale. Mira, entonces, quiero decirte que la, el tema jurídico es que me preocupa que si partimos de esto y los sacrificios que dice Amado, lo dejamos ahí un momentito, decimos que todo trabajador suspendido legalmente por producto de la pandemia llega a un punto donde se le reconoce todos los derechos. Que no lo pierde, no pierde su empleo, no pierde claro. los derechos que son adquiridos. Claro. Por lo tanto, lo que genera es que se pague el sueldo. 13. Yo lo que estoy planteando es un punto de Entonces, equilibrio. Ahora bien, entre la, empresa la dificultad podrá económica a esa situación. Bueno, Pero el eh, punto de equilibrio claro. es lo que yo planteo. Entonces, mira, mira, lo que pasa. Fíjate, fíjate, una de mis preocupaciones como docente, y hay que ver si el equilibrio lo puede tener financieramente, lo que es el punto de equilibrio es la capacidad de endeudamiento que tú tienes como empresa sí, Totalmente. y sí, que sí, claro, uno tiene claro. que entender. Pues yo estoy pensando. ocho meses y cerrado, Yo me estoy planteando, podría tener la misma apalancamiento sí, que tenía yo me estoy, ocho meses atrás. Yo me no. estoy planteando la posibilidad de que ya en enero todo el mundo puede estar funcionando. Eso es lo que yo estoy planteando eh, o me estoy in, imaginando para sí. plantear eso. Mira, una de mis preocupaciones como docente ha sido la ortodoxia del abogado dominicano cuando sale de las universidades, el fetichismo con la ley. Por ejemplo, nosotros desde que cualquier cosa pasa y la ley... Mira, si si nosotros si nosotros hubiésemos sido norteamericanos, espera, espera, oye esto, si nosotros hubiésemos sido norteamericanos, si nosotros hubiésemos sido norteamericanos, en el caso de Marbury versus Madison, sí. eh, no hubiese existido en el mundo, porque a partir de ahí no hubiese existido en el mundo el control constitucional por los, por, por los jueces. No hubiese existido ese control, ¿por qué? Porque eso no existía en la constitución norteamericana, pero los jueces lo entendieron que debía de ser. Y entonces, como ellos no son ortodoxos Ellos no son fetichistas con la ley Dijeron, no, pero aquí la ley no lo dice Pero lo lógico, lo normal, lo, lo, lo, lo jurídico Y tratándose de derecho de, de, de, a cada Exactamente. De persona Exactamente, es hacer esto Incluso hubo una vez un caso de un, de un juez Que dictó una sentencia Estoy hablando del año 80 y algo 85, 86 Dictó una sentencia divorciando a un hijo de sus padres Separándolo ¿Tú me entiendes? Eso aquí sería... Porque no está en la ley. Entonces, tenemos que verlo un otro poco. Por otro aspecto. Porque por el Ahí aspecto. La, pata, la patria porque está. Sí, exactamente. De y y de, de, le definió un derecho yo, propio. Yo, yo te a voy, voy a decir una cosa: hay padres, hay padres que le hacen más daño que bien a sus hijos. Y si es así, es preferible que ese hijo esté. Tú este te estás contigo? refiriendo a Marley Martínez. <risa> <risa> Tiene un. Bien. Parecido. Mira, otro vamos elemento, la, por último, otro aspecto. que, la la que vamos a la pregunta. Otro, no, que no hemos tocado. <risa> <que> no hemos <risa> tocado. Otro elemento que nosotros debemos de tocar es, este? es el rol eh, o la forma en que debe de asumir el empleado esto. O sea, yo como empleado. ¿Cómo lo asumo? Eh, sí, vamos eh, a ponernos o sea, nosotros en esa parte. Yo creo que debe de haber. Eh, no, <risa> eh, ser un tanto justo, porque hay que, hay que entender. O sea, cómo tú reclamas en la totalidad a la persona con la que tú trabajas, que sabes que tienes todo este tiempo cerrado y que no está produciendo y que hay compromisos mensuales que hay que, que pagar. O sea, un alquiler tú no le puedes decir que no. Eh, la, las TCS tú no le puedes decir que no mensual. Los préstamos hay que pagarlos y todos esos gastos fijos que tienen las empresas. Entonces, tú ponerte agrio, reacio ante una realidad que estamos todos viviendo, ¿qué tú haces? Entonces creo que el Mira, equilibrio debe de primar en todo. Yo, soy, yo conozco eso perfectamente porque yo tengo bueno. un, una, un negocio de fotocopiador al lado del CUN. Okay. Bueno, imagínate. ¿Tú te imaginas? Es decir que tú no has fotocopiado a nadie. <risa> no, claro que a fotocopi <risa> Suerte para nosotros, para mi mujer y para mí, que ca casi todos los empleados están re muy relacionados familiarmente. <risa> que he <podido> <risa> <par> <risa>